Gracias, gracias Peter. Hola a todos. Estoy feliz de verlos a todos sonriendo, wow. Tenemos un gran día para todos ustedes. Y nosotros tendemos a, ten tendemos a tener películas clásicas muy profundas que realmente abren la mente y son el equivalente de tomarse a veces LCD. Y algunas personas han dicho, dame un recreo, David, estas cuatro películas, ¿qué estás tratando de hacer? Tengo algunos últimos meses en la tierra, algunos años, o tú simplemente estás tratando de sacar la cuerda de mi mano. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Se está empezando a volver todo muy surreal. y entonces, cuando eso sucede, yo siempre recuerdo la lección 133. No valoraré lo que no tiene valor. En donde Jesús dice, Por, en ciertos momentos, en, cuando estas enseñanzas parecen ser muy teoréticas, es bueno traer al estudiante de regreso a las cuestiones prácticas. ¿No es eso dulce? Él nos dice eso en la 133. Dice, ok, volvamos de regreso ahora. ¿Todavía crees que tienes los pies en la tierra? Está bien. Simplemente seamos prácticos, muy prácticos. Entonces, luego de la película El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, tuvimos la película llena de gracia de madre, con Madre Madrid, muy profunda, meditativa. Reverente, fue un sumergirse bien profundo hacia la mente, a la luz. Y las últimas películas Solaris, ahí sí se tenían que agarrar sus sombreros porque el tiempo lineal se estaba yendo. Y por último tuvimos los nueve la semana pasada. Uno de ustedes estaba como, oh, por Dios, Señor. Una persona me dijo que ella vomitó luego de la película. Marina lo, me lo estaba diciendo, decía, pero decía, no, bueno, bueno, fue muy sanador. Vómito bueno. Es la mente inconsciente en donde simplemente estamos acudiendo al ego. Es como tomar un palo y ponerlo en un nido. Esta últimas películas fue como poner un palo dentro de un nido y, no, y el ego no está feliz con ese palo. Entonces Jesús hoy nos está diciendo volvamos a una comedia romántica hoy. Luego de todo eso necesitamos tener una comedia romántica es espiritual, muy profunda, pero un poco en el lado más ligero. Entonces espero que no tengamos en nadie vomitando el día de hoy luego de la película. Creo que de hecho esta es una manera muy suave de ir al cielo. Es como ir al cielo en una almohada bien suave, permitiéndote relajarte y permitiéndote ser llevado por una parábola muy, muy hermosa y una película muy, muy hermosa. Como lo hacemos usualmente, la película del día de hoy, es el resultado de sus votos. Y wow, tenemos unos temas maravillosos por los cuales todos ustedes votaron, y así es como recibimos esta película esta semana. El tema principal de la encuesta combinada, y digo combinada porque tenemos encuestas entre las encuestas de inglés, una encuesta en TRIBE, nuestra comunidad en línea, y una encuesta en español. Luego las reunimos todas y vemos cuáles son los temas principales, y usualmente alrededor del jueves, viernes, empiezo a orar, orar, miro los temas, oro, me abro a recibir una película que nos va a llevar hacia la experiencia. Entonces... Aquí están los temas principales para esta semana, muy buenos, son muy, muy profundos estos temas. Número uno, es cómo tener la experiencia de que el espíritu obre a través de uno. De, el cuerpo es como un títere. Y el que tiene las maderitas arriba es el Espíritu Santo. Entonces las palabras que vienen de la palabra títere provienen del Espíritu Santo. Las acciones que provienen del de títere son las acciones inspiradas por el Espíritu Santo. Y yo sé que muchas personas a veces tienen preguntas acerca de que se obre a través de uno. De Dejar ser animado por el Espíritu Santo y escuchar solo una voz y tener solo un propósito. Y todo lo que el cuerpo parece decir y hacer está viniendo del Espíritu Santo. Entonces no hay una persona que tiene que descifrar cómo es que se deja que el Espíritu obre a través de uno. Esto es solo a través de la oración del corazón, solo viene a través de tu deseo. Ahora si dices, Jesús Espíritu Santo, úsame, dejar que se obre a través de uno es una expresión de eso. Eh, eh, quizás algunos de ustedes recuerdan también que Jesús habla acerca de la mente y habla acerca de la conciencia y que la conciencia es el dominio del ego, porque en el cielo no hay conciencia. La conciencia es un reino en el cual hay niveles. En el cielo es pura unidad, es pura luz, pero en la conciencia hay niveles y Jesús en la clarificación de términos en el curso de milagros dice que esta mente que ahora parece creer en la conciencia, la cual es una creencia, Básicamente se habla de ella como si tuviese dos partes. Entonces en el cielo es pura unidad, puro amor, eternidad, infinidad. Y luego la conciencia es el dominio en donde ocurre el entrenamiento mental. Y se describe como si tuviese dos partes. Y es la mente recta y la mente errada. El Espíritu Santo vive y es la mente recta. Y Jesús Está con nosotros ahora mismo en la mente recta y la mente errada es el ego. Y esa es la parte que percibe una percepción fragmentada. Percibe diferentes personas, diferentes lugares, diferentes cosas como si la separación fuese real. Pero es la mente errónea, es una creencia. Todo el punto de la iluminación y el despertar espiritual es reírnos a esa creencia, de esa creencia, de la división, de la fragmentación en conflicto, esa creencia de preferencias, opiniones, simplemente te quieres reír sobre eso. Ese es todo el punto de todo lo que estamos haciendo. Simplemente es reírnos de Leo y ver su nada. Jesús vio su nada. Y en la Biblia dice, «Alégrate, he vencido al mundo». Eso es de lo que estaba hablando. Él dijo, Satán está debajo de mis pies, hermoso. Bueno, eso es bastante gráfico, pero básicamente está diciendo, he trascendido el ego y también tú lo harás. Básicamente tú estabas conmigo. Cuando yo desperté, tú estabas conmigo. Y él está diciendo, somos el mismo realmente. Simplemente te tienes que dar cuenta de esto. Ya se ha hecho, es un trato hecho, ya no puedes arruinarlo. Simplemente es una cuestión de tu voluntad y tus oraciones para traer todo a tu conciencia y a tu experiencia. Entonces, esta conciencia recibe mensajes de arriba, diríamos del Espíritu Santo, y debajo del ego. Y la conciencia induce la acción. Entonces, cuando tú hablas acerca de que se abre a través de ti, no es que hay un tú personal. No hay un ser de personalidad que está decidiendo qué es lo que va a ser el día de hoy. Realmente no hay un ser de personalidad que pueda decidir cosas en el mundo. Oh, voy a ser soltero, me voy a casar, voy a vivir en este país o aquel país, voy a estudiar esta espiritualidad o aquella espiritualidad, voy a... ¿Tener una ensalada al almuerzo, el almuerzo o un sándwich? No, no. El que parece estar decidiendo las cosas del mundo es el ego. Y Jesús está diciendo, es un motivo de risa. Es por eso que este mundo es motivo de risa. Él dice, es motivo de risa. Pensar que el tiempo puede venir y rodear a la eternidad. Es como que estás tratando de hacer un círculo y estás tratando de encerrar la vida eterna en Él. Estás tratando de hacer de, de encerrar la eternidad y él se está riendo, siempre se está riendo. Sin importar cuál sea la situación, sin, importanza, importante, sin importar la circunstancias, Jesús siempre se está riendo gentilmente. Lo puedes sentir en tu corazón como un jajaja. Ja, ja. Sin importar qué tan dramático tú percibas la situación, él sigue riéndose como, ja, todavía se sigue riendo. Y a veces tú dices, ¿qué es tan gracioso de todo esto? Y él dice, es motivo de risa. Y tú dices, no entiendo, pero hoy vamos a intentar entender la broma. Vamos a realmente tratar de entender la broma el día de hoy. OK, segundo tema. El segundo tema de los resultados de la encuesta es vivir en divina providencia. Eso significa que tú te das cuenta que como una persona, tú no haces nada bueno, malo, correcto, incorrecto. Tú no eres responsable personalmente por sobrevivir en el planeta Tierra, aunque la mayoría de nosotros creemos que teníamos que tener muchas educaciones, habilidades. Que teníamos que realizar trabajos, tener carreras y hacer muchas de actividades del hogar. Mantén tu casa limpia, mantén tu refrigerador limpio o en orden. Y sigue, sigue, sigue. Si tienes un auto, mantén tu auto en condiciones. Mantén también al cuerpo trabajando. Esta es mucha presión. Y Jesús dice, recuerda. Está detrás de nuestra mente riéndose. Es una gran broma y tú te lo estás tomando todo tan serio. Medicaciones, todo tipo de cosas. Oh, tengo que ir a cirugía, tengo que hacer esto, aquello. Y Jesús dice, oh, ok, jaja. Ja. Eh, siempre se está riendo con nosotros. Jamás es serio. Jam jamás, jamás es, tiene seriedad. Jamás dice, oh, oh jamás dice, oh, lo arruinaste. Él simplemente se ríe. Incluso cuando tú estás seguro que lo arruinaste, él se ríe. Siempre se ríe. Okay. ok. Tercero. Tercer tema. El principio que guía es el amor y la intuición. Con todo lo que se percibe en este mundo, el principio que guía es el amor. A veces las personas dicen, ¿qué es lo que hace que el mundo gire? Bueno, en cierto sentido, la energía, el poder de la mente está arraigado en el amor, está arraigado en la única ley que hay, la ley del amor. Y por supuesto, tú lo leíste en el curso, en la lección 50, Jesús dice, el amor de Dios es mi sustento. Eso es el principio que guía, también es lo que es la divina providencia, es el amor. El amor es la fuente de la divina providencia, el amor es la fuente que nos da los reflejos del mundo perdonado y del sueño feliz. Y cada acción que el cuerpo realiza o que percibimos de cualquiera... Hay un principio que se encuentra debajo de todo este mundo y obviamente está fabricando formas y está fragmentando esa forma. Eso es un intento de la creación errónea. El único problema con la creación errónea es que no es real. Es por eso que Jesús está riendo. Tú no puedes crear erróneamente porque si tú pudieses, Sería muy oscuro, muy terrible, y no lo es. Entonces Jesús siempre los está recordando. No tienes el poder de crear erróneamente. Tienes el poder de crear como Dios crea en espíritu, pero no tienes el poder de crear erróneamente. Ok, okay. okay. tema número cuatro es dejar ir los roles familiares. 44 votos. La película que vamos a ver el día de hoy tiene un poco de eso en él, porque los roles familiares son parte del de autoconcepto del ego. Entonces, hay culpa apegada a estos roles. Quizás dices, es un problema estar en el rol. Y Jesús básicamente dice, bueno, tu único rol es el perdón. Tu única responsabilidad es la expiación. Entonces... Jesús, el Espíritu Santo, dice, está, está todo bien, lo falso. Sabemos que el ego inventó los roles, pero podemos utilizar estos roles para desenredar a tu mente del ego. Entonces, básicamente, en toda la culpa alrededor de estos roles, Jesús simplemente está diciendo, no hay problema, yo lo tengo, te tengo, tengo tu espalda, tú simplemente te vas a reír acerca de todo esto en cierto punto. Tú no vas a sentirte culpable, tú ya no te vas a sentir tan serio, como, oh, pero he fallado en mi rol. Jesús dice, bueno, sí, bueno. El ego es quien inventó el ego y el ego inventó el sentimiento de fracaso. Así que volvamos de regreso más atrás en la mente y riámonos acerca de esto. No nos tomemos todos tan serios estos roles. Y esta película que vamos a ver, vamos a tener, ver a un marido, una esposa, un hijo, tenemos una hermosa familia y luego vamos a tener a un ángel. Y el ángel ha sido enviado a ayudar a deshacer el conflicto, el conf los conflictos que están sucediendo en el autoconcepto. Y el último tema, 42 votos, este podría también ser el primer tema, Los podrías dar vuelta si tú quisieras. Claridad acerca del problema de la autoridad. Ese es el único problema que hay, es la creencia de que tú puedes ser el autor de ti mismo. La creencia de que tú eres el autor de ti mismo es una mentira. Dios es el autor de Cristo y Cristo es el ser. Entonces la creencia de que tú puedes ser autor de ti mismo establece o comienza una moción de un berrinche que se llama el tiempo lineal y el espacio y el problema de autoridad es la cuestión fundamental acerca de quién es el autor de mi identidad. Ese es el problema de autoridad. No involucra figuras de autoridad, porque cuando nosotros miramos a padres o miramos a oficiales, policías, juiz, jueces o políticos que están gobernando o partidos políticos que gobiernan, no. Esa es la proyección del problema de autoridad. Realmente no hay problemas de autoridad. Y a veces en las relaciones, eh, estos problemas de autoridad son proyectados en la relación. Entonces parece que hay una persona que está tratando de controlar a otra persona. Y eso tampoco es. Simplemente se encuentra la mente. La mente cree que puede crearse a sí misma. Eso es lo que genera el problema de autoridad. Ahora, volveremos... De regreso al tema principal, cómo tener la experiencia de que el Espíritu abre a través de uno. Para la mayoría de las personas que trabajan con el curso, una, una de las luchas principales es la idea de que Jesús es un símbolo que es un rol modelo, excepto que él pareció tener su vida terrenal dos mil años atrás antes de que hubiese películas, antes de que tuviésemos grabaciones de qué es lo que él dijo o realmente hizo, y como si tuviésemos una serie de show de reality TV. ¿No te gustaría eso? Quizás podríamos realizar un canal. Si pudiésemos ir a nuestra mente, en vez de Gaia, podemos tener nuestro propio canal en la mente, en donde tenemos acceso a los... Eh, registros akáshicos y tenemos permiso para ir de regreso y uh, eso sería de mucha ayuda porque las personas dirían eso es genial como wow como si tuviésemos una cámara como yo de truman pero excepto truman es jesucristo jesucristo es el que está teniendo el show de despertar y nosotros podemos seguir. Hay cámaras por todas partes y podemos ver todo. Como, uh, ¿quién es ese? María, María Magdalena. Oh, ese es Jesús. María Magdalena. ¿De qué están hablando? Uh, Zoom. Oh, eh, al, al, al otro al otro micrófono. Eh, eh, Jesús está hablando con María Magdalena. Eh, ¿No te encantaría tener toda... Todo un, un show de reality TV con Jesús como la estrella. Y bueno, el único problema ¿eh? es que todavía no lo hemos hecho. Es dos mil, fue dos mil años atrás y todavía tenemos eruditas que están debatiendo si Jesús existió en el tiempo lineal. Entonces estamos un poquito lejos. Tenemos a las Kardashians mientras tanto. <risa> tenemos otros shows de reality TV, pero... Cómo tener la experiencia de que el espíritu detrás de uno. Bueno, la película que vamos a ver el día de hoy es muy buena porque Denzel Washington, sí, Denzel va a interpretar a un ángel y nosotros necesitamos ver películas con ángeles. ¿Y cuántos de ustedes creen en ángeles? Yo he tenido tantas experiencias en mi vida. Hay personas con las que he vivido, quienes han canalizado música de ángeles, han habido tanta influencia angélica. Entonces, dado que Dancel ahora está interpretando un ángel, voy a hablar un poquito acerca de ángeles, voy a dar un poquito de contexto acerca de las últimas décadas en las que he estado enseñando acerca de los ángeles. Pero primero quiero volver a Dancel y en su rol del ángel, porque los ángeles... Son símbolos del amor del Espíritu Santo por nosotros. Son símbolos de ayuda, son símbolos de consuelo, son símbolos de sabiduría, son símbolos de disposición, la disposición de seguir al Espíritu Santo. Son símbolos de la disposición de seguir al Espíritu Santo. Quizá toman alguna forma o quizá toman muchas formas diferentes y eso depende de el que percibe el cual es la mente y lo que la mente valora y lo, lo que le terroriza a la mente. Entonces, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a tener té por la noche al lado de tu cama y pones el té en tu mesita y te asustaría tener a un ángel aparecer en tu cama, si eso te asustaría, entonces no va a suceder. Los ángeles no aparecen en donde no se les pide que aparezcan, no, no, intru, no son intrusivos, no son como sentinelas en la Matrix. No tienen ninguna intrusividad. Simplemente son recordatorios suaves y ayudantes y son símbolos. Si tú deseas un símbolo en la forma y tú crees en la utilidad del símbolo en la forma, entonces eso puede ser satisfecho o cumplido con un ángel. Entonces, en la película del día de hoy vamos a observar la, el predicador, la mujer del predicador de 1997 con Denzel Washington Whitney Houston. Whitney Houston interpreta la mujer del predicador y en la película Whitney Houston, su nombre es Julia Biggs y su marido es un ministro, el reverendo Henry Bix y el ángel que es enviado para responder la oración del reverendo por ayuda, porque él ha llegado a un lugar de sentirse abrumado. Entonces, él llora por ayuda, como Bill Stafford quien dijo, debe haber un nuevo camino, ayuda. Y Luego, básicamente, Helen Jackman dijo, tienes razón, Bill, y yo te ayudaré a encontrarlo. Bueno, en esta película, el reverendo Henry Biggs ha llegado a un lugar de frustración, de sentirse abrumado, y es un ministro. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha tenido el rol de ministro, pero es como cualquier otro rol en el mundo. El ego puede hacerlo bien estresante. Cualquier rol que tú inventes, que el ego inventa, pues el ego puede serlo estresante. Entonces no son solo los ministros, pero en este caso Henry también está muy disgustado, llora por ayuda y Dudley, ese es quien interpreta Denzel Washington. Dudley es el ángel que es enviado para ayudar a Henry y ayudar a Julie. Y tienen a un hijo, Jeremías, wow ese es un nombre muy bíblico estar utilizando símbolos muy bíblicos aquí un símbolo de ministro, Jeremías había una canción que se llamaba Joy to the World, felicidad para el mundo, pero Jeremías es un personaje bíblico muy famoso pero básicamente Dudley está yendo para dar, dar ayuda a la situación. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestro tema principal es cómo tener la experiencia de que el espíritu obra a través de mí. Si tú quieres un muy buen ejemplo de que el espíritu obra a través de ti, tal y es un muy buen ejemplo. Un ángel es un ejemplo muy bueno de que se obra a través de uno. Quizá tú quieres pensar acerca de tu personalidad como un ángel. Ese sería un buen comienzo si tú dices... Realmente quiero que se obre a través de mí, pero, pero tengo problemas. Desearía ser un ángel, pero tengo problemas. Entonces tengo un bloqueo. Desearía ser un ángel, pero mis amigos, familia, no me llaman. Ángeles tienen otras palabras para mí, otra elección de palabras, y ángel no es una de ellas. Pero básicamente tú tienes que empezar a pensarte a ti mismo como un ángel. Porque si el cuerpo fue hecho por el ego y tú se lo das al Espíritu Santo y Jesús, entonces, por supuesto, el Espíritu Santo y Jesús van a utilizarlo. Y van a utilizarlo de manera muy angélica. Tú vas a inspirar felicidad, dicha, por la manera en la que el Espíritu Santo y Jesús utilizan al cuerpo. Entonces, aunque el cuerpo fue hecho por el ego como un símbolo de separación, como un símbolo de diferencias, como un símbolo de orgullo. Bueno, se limpia la pizarra, nuevo propósito, para que se obre a través de uno por Jesús y el Espíritu Santo para desenredarnos del ego. Entonces, ahora tuvimos un paso hacia atrás, a un contexto más amplio. Es por eso es que este tema número uno acerca de realmente tener una experiencia de que se obre atrás de uno, es tan importante. Esto es porque, es muy difícil pasar de verte a ti mismo como un cuerpo a verte a ti mismo como espíritu puro. Tiene que haber una fase transitoria en la cual el sueño empieza a sentirse más ligero, sin juicios, más brillante, más feliz, más consistentemente feliz. Y ahí es donde empiezas a llegar a que se obre a través de ti. Si tú piensas acerca de la Tierra, y el tiempo del espacio, a veces yo lo llamo con diferentes adjetivos, lo llamo el pueblo de las distracciones a veces lo llamo al mundo y el tiempo lineal el pueblo de las distracciones. Pero para el tema número uno dos voy a llamar a la Tierra, no el planeta de los Alpes, sino que la Tierra es el planeta de los hacedores. <ríe> este es el planeta de los hacedores. Tú tienes que creer que tú eres un hacedor, que tienes que hacer cosas para llegar aquí. Ni siquiera podría llegar aquí a menos que tú creerías en el hacer, porque el hacer involucra ¿qué? El cuerpo. sí Si no hay cuerpo, entonces, ¿cómo tú puedes decir no hice lo suficiente? ¿Cómo puedes decir no hice esto o aquello? ¿Qué? ¿Qué? el cuerpo no hizo lo suficiente o el cuerpo no terminó la tarea el cuerpo no finalizó el trabajo el cuerpo no es suficiente Jesús dice este es el planeta de los hacedores y tú no escapas del planeta de los hacedores al simplemente desear o oh, desearía que no estuviera no aquí alguno de nosotros hemos dicho eso desearía no estar aquí Leo el curso, ahora desear no estar aquí, y Jesús dice, bueno, divertámonos y estamos bien con lo que es falso y el cuerpo es falso, estamos bien con lo falso, pero divertámonos brillando la luz por un tiempo antes de dejar el cuerpo de lado, es como una camiseta que tú uses, pero no te enojes con este suéter o camisa, porque el suéter no es el problema. O como una bufanda, yo veo a Margaret que tiene una bufanda. No culpemos a la bufanda, no culpemos a la bufanda, simplemente usémosla de manera ligera, no demasiado ajustada porque no hace tratar, pero aflojita, eh, da calor. Y simplemente dejemos que sea utilizada por un tiempo y luego gentilmente saquémosla. Porque ya necesitamos la bufanda o el cuerpo. En cierto punto, tú en tu mente dirás, yo ya no tengo necesidad de este cuerpo. Y Jesús se va a reír, reír, reír. Ante la idea de que tú pensabas que necesitabas un cuerpo. Él se va a reír de eso también. Pero él siempre se está riendo de todo. Entonces, eso es importante porque en el planeta de los hacedores, Tú puedes escaparte al permitir que el Espíritu Santo de Jesús utilice en el cuerpo y de permitir que se obre a través de ti. Entonces, permítete entretener la idea de que tú puedes utilizar el resto del tiempo en la Tierra para ser ange angelical. ¿Por qué no? No es tan malo ser angelical. ¿Qué tiene de malo ser angelical? Y si las personas dicen eso no es algo bueno, tú simplemente puedes escuchar, pero si las personas dicen, bueno, angelical suena bastante aburrido, bueno, así es como los ego ve a los ángeles como aburridos, o si dices, ser angelical, eso va a arruinar mi vida amorosa, va a destruir mi vida amorosa, bueno, quizás no sabes lo que es el amor, si angelical va a arruinar tu vida amorosa. Y quizás es una percepción errada acerca de lo que es el amar. Quizás no sabes, quizás es algo mejor que decir. No sé lo que es el amor, pero quizás si dejo que se abre atrás de mí voy a acercarme a lo que es el amor divino, universal y agape. Y entonces eso es de lo que se trata esta película. Esta película no es como la última película en donde nuestro amigo Gary se saca la pulsera de su muñeca y todo el mundo desvanece y desaparece. Esta es una película que es una respuesta a la oración de cómo tener la experiencia de que se obra a través de uno. Y yo realmente disfruto mirar estas películas con Denzel Washington ¡Oh, qué ángel tan dulce! Y Denzel, su madre, es muy devota a Jesús y él creció siempre, fue bautizado y bautizado con el Espíritu Santo y todo eso. Y ahora esta probablemente es una de las contribuciones principales de Denzel a nuestra guía de películas para despertar. Esta es una de sus roles principales, es una película clásica y es tan hermosa porque él está permitiendo que su cuerpo sea utilizado de, en un rol angelical y nos está dando todos, nos está dando a todos nosotros un buen rol modelo, muy práctico para cómo navegar el tiempo y el espacio. Él es un símbolo que todavía parece tener algunas dificultades y luchas, pero ese es el camino con todos los ángeles en todas las películas en la historia. ¿Cuál es eh, la película angelical más famosa que tú puedes pensar? ¿Cuál es el ángel más famoso? Yo sé que había una serie de televisión que se llamaba Tocado por un Ángel, pero Ting Ding, número uno como película, es una vida maravillosa con Jimmy Stewart. Y en esa película, la cual yo recuerdo, creo que cada Navidad cuando yo estaba creciendo, yo encendía la televisión y había esta película en blanco y negro que estaba cada Navidad, no solo cada Navidad, sino todo Diciembre. Cada vez que encendía... El el canal es una vida maravillosa, es una vida maravillosa y en esa película Clarence es el ángel. Clarence es el ángel y Clarence es enviado a la Tierra a ayudar al personaje principal eh, interpretado por Jimmy Stewart. Y Clarence tiene una asignatura de ser verdaderamente útil para que pueda eh, ganarse sus alas. Entonces en cierto sentido podríamos pensar que ese es como Denzel. Él está viniendo para que se vea a través de él, para ser verdaderamente útil, para que él pueda ganarse las alas y volar a Dios y eh, descansar en la unidad. Entonces, ese es un ejemplo de eso. Ahora, un poquito de contexto acerca de la película que vamos a ver. El, la mujer del predicador, 1996. Seis, es una adaptación de una película de 1947 llamada eh, La Mujer del Obispo. Entonces, si te encanta esta película y piensas, oh, fue de tanta utilidad, no puedo tener suficiente, puedes ver la primera también, ¿por qué no darte un regalo? Y también mirar eh, La Mujer del Obispo en vez de tinsel interpretando al ángel, es Cary Grant interpretando al ángel. Judy, Judy, Judy. Estamos recordándote a ti, Judy Scott wilson uh -huh. Judy, Judy, Judy. Esa es una de las líneas famosas de esa película. Pero yo no puedo hacer el acento. Pero Cary Grant interpreta al ángel. Aurora Young interpreta a la mujer en vez de Winnie Houston. Y David Nedden. Oh, wow, es un gran ministro. Él tiene que ser uno de los, actor, los mejores actores interpretando un ministro que jamás he visto. Entonces, la película original de 1947, si tienes mwg.org, puedes verlo ahí. Creo que lo tenemos ahí. Y la historia original fue una novela escrita en 1928. Entonces, es esta es una parábola clásica Fue escrita en 1928 Salió como una película Con Samuel Colwin En 1947 Y nuevo en 1997 Sam, El hijo de Samuel hizo El Junior Hizo el de la, la mujer del pecador Y eso es lo que estamos viendo hoy Entonces incluso puedes sentir la presencia De la novela Y de las dos películas que Jesús y el Espíritu Santo están utilizando a través de todas las décadas, es la misma película clásica que está siendo utilizada una y otra vez, como un mecanismo de enseñanza. Entonces, primero había una novela, Jesús dijo, ¿lo entendiste? Luego, una película, Cary Grant, si realmente... Un con el estudio de Samuel, ¿lo entendiste? No, 1997, Janssen, Whitney Houston, una voz como la de Whitney Houston, música gospel, ¿lo entendiste? Ok, ahora estamos en 2021, ahora David va a tomar esta película, vamos a intentar esto una vez más, solo requiere un instante, ¿verdad? Entonces no importa, todo lo que necesitamos hacer es realmente sentir, una experiencia de la gloria de que se obra a través de uno. Porque solo escapamos de este mundo del tiempo y del espacio a través del propósito de que se obra a través de uno. Entonces creo que vas a reír el día de hoy, creo que vas a llorar, pero de una buena manera, con lágrimas de felicidad. Creo que tu corazón se va a abrir completamente porque la lección es tan hermosa y tan fuerte y antes de comenzar la película lo último que, que lo que quiero dejarte es que fui a Instagram y en nuestro Instagram en curso de milagros había una publicación y la publicación decía el, el predicador de la mujer Instagram incluso en Instagram pero lo que tomó mi atención fue es su hijo en la película, el pequeño Jeremías, ese pequeño niño que Henry y Julie tienen. Y esta es la cita. La cita es del niño en la película, del hijo. Y esto es lo que dice. El hecho de que no puedas. Ver el aire no hace que no puedas respirar. Y aunque no puedas ver a Dios, eso no quiere decir que no puedas creer en Él. ¡Wow! Ese es el hijo del predicador. Creo que quizá podemos otra secuencia con Jeremías. ¡Wow! Ese es el profeta Jeremías que está hablando a través del pequeño Jeremías, el pequeño niño en la película. Así que espero que disfruten de la película y yo voy a unirme en ciertos momentos y creo que Kirsten está aquí conmigo y con Andy también está aquí. El, la electricidad se fue a México y ahora tenemos que decirlo, estamos transmitiendo en vivo desde cama Siucha. eso es correcto, Kama Siucha. el gato tiene nueve vidas y... Te veo, AC, y Camas no se va fácilmente. Tripod puso sus garras la primera vez que los humanos trataron de hacer algo con Camas. Tripod puso su piecito firme y dijo no. Pero ahora estamos siendo activados y estamos transmitiendo la película de Camas. Entonces Jesús se va a reír con nosotros hoy. Disfruten de la película y los voy a ver a todos. Eh, Pronto. Ok.